Se ha organizado una trama que uno no sabe ni siquiera qué pensar. O sea, es algo que cuestiona porque vemos que muchos del régimen cometen arbitrariedades. Y no solamente en el régimen, en otros países cometen de pronto algún acontecimiento que de pronto marca el país o marca la historia y no pasa nada. nada, O sea, vemos como diplomáticamente el señor Nicolás Maduro es su cúpula chavista y en fin, todos los que rodean esa trama Hacen y deshacen, pero no pasa nada. Es el caso de Alex Saab, la minería ilegal, la cuestión de los grupos al margen de la ley en la frontera, los ataques contra la oposición, los delitos de lesa humanidad. Y entonces, para llegar a ellos toca hacer una serie de investigaciones grandísimas y pasan y pasan los años que las ONGs que Michelle Bachelet que la organización de los derechos humanos pero vemos que, que sigue sin pasar nada es algo que cuestiona porque cuando vemos que de pronto otro del común cometió algún error, alguna falencia o algún delito, como lo quieran llamar, inmediatamente le echa mano, inmediatamente es procesado. Pero la pregunta del millón con todo lo que está pasando al respecto es ¿por qué cuando se trata de Maduro y de su cúpula de bandidos no pasa nada? O sea, entonces ya toca acudir que a las estancias internacionales, que es que el decreto no sé qué, del daño no sé qué, prohíbe no sé qué. Lo que están tratando de hacer ahorita con Alex Zap, que ya acudieron a otras estancias con honorables defensores entre comillas de la verdad porque se supone que los abogados están es para defender la verdad y se sabe a grosso modo que al es el testaferro de nicolás y que delinquieron en miles de millones de dólares y no pues aquí ya acudieron a otra estancia entonces hay la posibilidad que de pronto o se, o se tumbe la extradición o se alargue la extradición entonces son cosas que cuestionan ahora si miramos lo deja abierta la zona a los activistas que digan lo que digan, lo que ellos mostraron ha sido la verdad porque o ha salido Nicolás desmintiendo eso o ha salido eh, Tarek el fiscal arrodillado o el mismo Rodríguez o el mismo Diosdado han salido a desmentir lo que él ha dicho, Javier Talazona viene indicando hace muchísimos años el problema que viene de las, las guerrillas de la Fari y del ELN y ahora de Lesbola que viven en territorio venezolano que masacran y actúan y extorsionan al pueblo, a, a ese campesino a ese ciudadano que trabaja día a día de sol a sol para mantenerse de él o su familia Y ellos son los que viven las cosas precarias Entonces vienen muchas preguntas acá Es uno de los puntos claves que la oposición exige al régimen de Maduro La cual es la liberación de los tres activistas de la ONG Fundarredes A 100 días de sus detenciones arbitrarias Recordemos que tanto Javier Tarazona, Rafael Tarazona y Omar García Están arrestados bajo la acusación de terrorismo, incitación al odio y traición a la patria, no olvidemos que esta figura se la inventaron En la famosa As Asamblea Nacional Constituyente Presidida por Diosdado, Dios Que todo aquel que vaya en contra del régimen O hable mal del régimen Entonces está incitando al odio Y es acusado de traición a la patria Venga, y las fechorías que ellos han hecho ¿Dónde está ese delito? Son preguntas que realmente lo cuestionan a uno Fundarredes exigió por eso de esa misma forma La liberación de su director Javier Tarazona Los artistas Rafael Tarazona y Omar García Al cumplirse en 7 días de sus detenciones Bajo la acusación de terrorismo, incitación al odio y traición a la patria Vuelvo y digo Para la cúpula chavista que es terrorismo Porque perseguir y atacar a la población como ellos lo hacen Bajo la figura de la FARC, del ELN, de Esbola y de los colectivos Eso qué es, eso es terrorismo Pero no sé para ellos qué es terrorismo Ahora, incitación al odio es Decir lo que está pasando Porque aquí lo que está diciendo Javier es abierta la zona, Es lo que está pasando en la frontera Y traición a la patria es ir uno en contra De los eh, designios De la cúpula chavista Es preocupante esto y lo que más preocupa Es que pasa el tiempo, pasa el tiempo Y nadie hace nada Porque se habla de que se está siguiendo Bueno, hay una serie de investigaciones Pero si vemos la época de Donald Trump A la época de Joe Biden En la época de Donald Trump, sí, fue arbitrario Fue persecutor, pero se veían Las cosas peores que ahorita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 auténtica sin amarillismo pero hablando con la verdad y es gracias a ustedes que nosotros estamos acá por eso los invitamos a que le den like le den me gusta no me gusta que hagan sus comentarios para así mismo poder seguir día a día el hecho de que los activistas hagan una labor de investigación donde está salpicado maduro y su régimen no es causal de detención ya que lo que se ha dicho no han tenido cómo desmentirlo por eso exigieron su inmediata liberación y reclamaron que defender los derechos humanos no es un delito. Porque si bien nosotros miramos que supuestamente según Tarek William Saab, el fiscal arrodillado, al igual que los de la cúpula chavista arrancando desde Maduro, dicen que lo que está diciendo este señor es una incitación al odio y que es mentira, porque ellos no han demostrado lo contrario, porque ellos lo único que hacen es decir, el señor está mintiendo, está incitando al odio y está traicionando a la patria. Pero no desmienten lo que él está diciendo, entonces le están dando la razón. Recordemos que meses antes de su detención Tarazona y sus dos compañeros presentaron varias denuncias en la Fiscalía para que se investigara la supuesta relación del Estado con miembros de grupos guerrilleros como las distintas fuerzas armadas revolucionarias de Colombia, las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), algo que el Ministerio Público calificó de difamaciones. Vuelvo y digo. Si el Ministerio Público califica eso de difamaciones, ¿por qué no demuestran lo contrario? ¿O por qué no ponen pruebas? ¿O por qué no sacan las pruebas de ellos diciendo mire, es que ellos inventaron esto, esto, esto? No, pero ellos no están desmintiendo. Ellos dicen que son difamaciones, pero no están demostrando lo contrario. Tarazona no ha tenido pelos en la lengua para ir de frente ante las acusaciones en contra del régimen a falta de datos oficiales acerca del conflicto que comenzó en marzo pasado entre las Fuerzas Armadas de los grupos de de la FARC en el estado de Apure fronterizo con Colombia y que se prolongó por aproximadamente dos meses con un saldo indeterminado de fallecidos. No olvidemos que la FARC para ese entonces secuestraron a ocho militares y como por arte de magia apareció Vladimir Padrino con los ocho secuestrados. Supuestamente se produjo un gran enfrentamiento, nunca apareció ni en las noticias, ni en videos, ni nada, o sea no apareció una prueba. Fue lo que dijo Vladimir, pero lo que sí después Tarazona aclaró es que... Vladimir, como ministro de la defensa, le tocó, como dice vulgarmente, bajarse los pantalones y arreglar a las malas con ellos. Ellos le soltaron los ocho secuestrados, pero él tenía que ceder un terreno donde ellos mandan, donde no tiene ni siquiera mando el propio Maduro. El activista se convirtió en una de las escasas fuentes para conocer lo que sucedía en la zona. Ante el silencio gubernamental, Alfredo Romero, presidente de la ONG venezolana Foro Penal, el pasado 1 de octubre denunció que por cuarta vez fue diferida la audiencia preliminar de los miembros de Fundarredes. O sea, cada vez le dan más largas, más largas y más largas. Estos tres activistas llevan ya tres meses presos preventivamente, entre comillas, sin audiencia preliminar y sin permitirles designar abogados de confianza, agregó en su cuenta de Twitter. Viene el mismo modo operandi de siempre. Supuestamente dicen tener pruebas. Eso es lo que dice la cúpula chavista, Dicen tener pruebas contra ellos con acciones de terrorismo, instigación al odio y traición a la patria. Pero ¿dónde las muestran? ¿Por qué no les hacen un juicio legal donde ya hayan han pasado 100 días? No se ha comenzado, no tienen derecho a un abogado, no tienen derecho a una defensa. Entonces aquí la cosa se pone candente. Macler García, director encargado de la ONG en el fronterizo estado Táchira, explicó que presentaron una solicitud de medida humanitaria en favor de los activistas debido a que presentan una delicada situación de salud. Fundarres a su vez pidió a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet poner su atención en el caso de los tres activistas de esta organización. En dicho documento aclaran y es va por escrito, le pedimos encarecidamente a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos que por favor atienda el caso de los activistas de Fundarredes, ya que su salud se está deteriorando en el SEBIN, Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y que requieren una medida humanitaria, no son delincuentes, no han cometido ningún delito. Esas fueron las apreciaciones de la ONG en un mensaje difundido por twitter con estos hechos lo único que demuestra el régimen es que sigue violando los derechos humanos es algo que vuelvo y digo la pregunta que uno se hace cómo se siguen hablando de unos diálogos cómo se siguen pautando unos compromisos cuando por otro lado se sigue violando los derechos humanos porque con esto vuelvo y digo lo único que está demostrando el régimen es que sigue viola violando los derechos humanos 100 días después no les han definido su situación y no les han encontrado las pruebas. Porque es que una cosa es que digan que están difamando y otra cosa es que no, no tengan como comprobar lo contrario de esa supuesta difamación. Por eso, al estar esos activistas detenidos de funda Redes, Javier Tarazona, Rafael Tarazona y Omar eh, García, que cumplen 100 días de detenidos ilegalmente y que no han debido, no han llevado su proceso legal, exigimos su libertad, publicó en su perfil la asamblea nacional de mayoría anti chavistas ¿por qué? porque es que la ley no puede ser para unos, la ley no puede ser para los de ruana, la ley no puede ser para los campesinos, la ley tiene que ser para todos ¡ojo! despierten es la hora de tomar cartas en el asunto ahí les dejo esa perlita, hasta una próxima oportunidad